Estamos de retorno con las informaciones. Muchas gracias, Cifra, por acompañarnos, por estar junto a Vía la Televisión. 720 -50 222 participe del programa, en las fotografías, los comentarios, las consultas, siempre es importante aquello para nosotros. Eh, hemos hablado todo este tiempo de, de las investigaciones, eh, eh, de eliminar la corrupción en la institución policial. El, eh, en este momento se viene desarrollando el caso, por ejemplo, de investigación, caso de narcotráfico, eh, denuncias que en algunas instancias y a partir de ello, si recordamos, el día el lunes pasado se crea esta entidad nacional de seguimiento de casos disciplinarios y penales de la policía eh, boliviana. Hoy nos acompaña el jefe nacional... De, de precisamente de esta, de esta institución, de esta entidad en todo caso, el Teniente Coronel Mirko Sokol para poder abordar eh, precisamente cuál es la naturaleza y, y cuáles son aquellos trabajos que se tiene que desarrollar y metas que se plantea para luchar precisamente contra la corrupción Está con nosotros el Teniente Coronel de Sokol, bienvenido, es un gusto, buenas noches. Gabriela, buenas noches, el gusto es mío y estamos para... Eh, servirles y para poder eh, comunicar a la, a la sociedad cuál es eh, la esencia y el objetivo de la creación de este Departamento Nacional. Jefe de la, del Departamento Nacional de Seguimiento de Casos Disciplinarios y Penales. Exacto. Así es sí. como se ha creado. ¿Cuál sí. es el, el, el objetivo? ¿Cómo se plantea? ¿Cuáles son las líneas que le marcan, teniente Coronel? Bueno, eh, el objetivo es, eh, en realidad, eh, el, eh, completar una parte que todavía estaba pendiente dentro del tema de la lucha contra la corrupción que ya la policía hace mucho tiempo atrás eh, viene llevando adelante. Entonces, este departamento se va a ocupar de eh, centralizar la información de todos los casos en los oh. cuales están involucrados servidores públicos policiales, eh, ya sea en el ámbito disciplinario como en el ámbito penal también. ¿Esto para qué? Para que eh, podamos eh, hacer un seguimiento y un control de todos los casos eh, para poder establecer de que se siguen todos los procedimientos conforme establece la normativa y que eh, si en algún momento se determina algún tipo de sanción, ya sea disciplinaria o penal, esta se cumpla y que a futuro no tengamos eh, gente que ha sido sancionada principalmente penalmente y que pretenda retornar a la institución. Como que se presentaban esos casos? Exacto. ¿Se tiene el caso del el coronel Medina? Eh, bueno, él no ha sido retirado de la institución. Él no. Pero se tenía... Eh, tenía procesos proceso. eh, disciplinarios, sí, sí. ¿Cómo procede para entender eh, de coronel eh, eh, cuando existe un proceso eh, disciplinario a la institución? Bueno, eh, cualquier hecho en el cual eh, un servidor público policial esté involucrado puede generar una responsabilidad administrativa como una responsabilidad penal Entonces ambos casos son eh, investigados por cuerda separada eh, Lo que hace el sistema disciplinario de la Policía Boliviana es iniciar una investigación Esta investigación bajo la dirección de un fiscal policial eh, Que si en el caso amerita eh, puede ser derivado al Tribunal Disciplinario Departamental de la Policía Boliviana y eh, es en este tribunal donde se emite la resolución eh, final, ya sea de absolución o de, eh, en su caso, retiro o baja de la institución policial. Esta instancia todavía tiene una instancia superior uh -huh. de apelación, que es el Tribunal Disciplinario Superior, que es la instancia final. ¿no? Si el Tribunal Disciplinario Superior confirma, en este caso, una baja de algún servidor público policial, entonces ya adquiere calidad de cosa juzgada y ese servidor público ya no puede retornar a la institución. O Se tiene que hacer un seguimiento. Un usted. seguimiento, sí. Pues, eh, el, eh, esta jefatura, este departamento eh, nacional... Eh, de coronel, tendría que ser como o de seguimiento, así lo estoy entendiendo. Sí, de seguimiento y de control de los casos. El control va a ir uh -huh. justamente a verificar de que se cumpla la normativa vigente, que se cumplan los plazos, que no haya eh, durante el, todo este proceso algún tipo de beneficio o ventaja eh, ilegal. A, a ningún eh, servidor público policial que haya cometido, que se demuestre que haya cometido algún tipo de falta o, o de delito. Entonces, esto eh, va dirigido fundamentalmente a que las instancias competentes, en este caso eh, la Fiscalía Policial, los tribunales disciplinarios de la Policía Boliviana, el Ministerio Público en la Justicia Ordinaria y los, eh, los jueces, eh, simplemente cumplan lo que está establecido en la norma. y eh, de esa manera vamos a dar transparencia y vamos a poder eh, erradicar eh, a, esta, a esta gente que eh, hace mucho daño a la institución policial. Teniente Coronel, tengo una duda. Cuando eh, se tienen ya los procesos por la vía penal. Eh, porque ya se los han dado de baja. Se ha presentado casos que, que no se han hecho seguimiento, o sea, que se tiene este tipo de, de antecedentes. ¿Cuántos casos o cómo es lo que usted cómo ha encontrado eh, la institución en este sentido? Eh, bueno, el, el problema que tenemos, el principal problema es que la información se encuentra bastante dispersa. Es decir, eh, las denuncias eh, en, la vía tan, en la vía penal, principalmente, mm. eh, se recepcionan en el Comando General. Por un lado, en el Departamento de Asesoría Legal, uh -huh. en la Dirección Nacional de Personal. Y por otro lado, también llegan eh, a través de los tribunales disciplinarios, de la Fiscalía Policial, de la Dirección de Investigación Policial Interna. Entonces, toda esa información eh, no está centralizada para poder hacer un seguimiento de todos los casos donde estén involucrados servidores públicos policiales. Eso es lo que ha, ha, ha generado de que muchos casos eh, en los cuales servidores públicos policiales se encontraban en un proceso penal, en algunos casos eh, privados de libertad, en otros casos ya con sentencias, eh, esta información no ha sido cruzada eh, con eh, la información que tenemos del sistema disciplinario, por ejemplo, para poder, eh, en el caso de que existe una sentencia ejecutoriada ya, eh, eh, proceder a la baja definitiva de este funcionario Entonces policial. hay casos en los que no se ha dado la baja. Hay casos, hay casos. Y hay casos en los que eh, teníamos a servidores policiales eh, en centros penitenciarios pero eh, no teníamos la información de cuál era la denuncia, qué caso es el que se estaba siguiendo, porque muchas veces se lo sigue en la justicia ordinaria, eh, en el entendido de que es un, también un, un ciudadano, pero no se identifica como servidor público policial entonces lo, lo procesan como cualquier ciudadano y nosotros como policía no teníamos conocimiento de estos casos es por eso que necesitamos eh, de este departamento para poder centralizar la información y tener la información eh, en tiempo real para saber eh, en qué situación jurídica o disciplinaria se encuentra y cuáles son los pasos que se han seguido. ¿Esta era la mayor parte de los problemas que tenía, Coronel? esa eh, Es tal vez uno de los principales problemas y también el hecho de que eh, haya gente que con no. sentencia ejecutoriada, con, eh, que incluso hayan eh, estado en centros penitenciarios eh, retornen a la institución policial. Muchas veces esto es debido a que en la misma autoridad jurisdiccional los jueces en algún caso han determinado la libertad de estas personas y en la misma resolución eh, determina de que se, se les restituya eh, los derechos y que retorne a la institución policial. Entonces, pero si es una disposición de, del juez, el juez, se, uh -huh. se, tenemos que, dar cumplimiento, tenemos que claro. dar cumplimiento, pero lo que queremos hacer ahora es hacer un seguimiento más directo para poder establecer si realmente esa persona eh, merecía eh, esa resolución para poder retornar a la institución. Ahora, usted como, como cabeza de este departamento nacional, eh, Está disponiendo, este centralizando acá eh, en La Paz todo, toda la investigación, van a operar en los nueve departamentos, porque hay, hay varios casos que se han registrado, Exacto. no sé cuál es el índice de casos que se han registrado, por ejemplo. Bueno, eh, este departamento depende del inspector general de la policía boliviana, que es eh, eh, una autoridad a nivel nacional y tenemos los inspectores departamentales en los nueve departamentos. Okay. Entonces, el proyecto está dirigido justamente a que eh, en los nueve departamentos exista una división también eh, de seguimiento y control de casos, que eh, lógicamente van a centralizar también la información en el Departamento Nacional, del cual estoy a cargo, pero son ellos los que van a, en cada departamento, a hacer el seguimiento y a recabar toda la información. En el momento estamos en un proceso de relevamiento de información todavía, entonces no tenemos los datos eh, exactos de eh, cuántos casos eh, habrían sido de esta naturaleza. O sea, se están buscando, están centralizando, centralizando, tiempo, ¿no? en este centralizando la información. Sí. ¿Cree que con esta, con esta decisión, eh, como institución policial, se apunte a, Erradicar la corrupción también, hacer el Usted me dice de tema de seguimiento y de, y de, y de control, pero le, le digo por qué, eh, teniente coronel, por eh, la incidencia de casos que se han ido presentando, ¿no? Y que los hemos mediáticamente, si quiere, conocido y, uh -huh. y ahí vemos el, el, el impacto, ¿no? En la sociedad. Sí, sí, eso es cierto, Gabriela. Lo que pasa es que este departamento es, como le decía, una parte más dentro del, de la estructura que tiene la policía boliviana para luchar contra eh, los temas de de disciplina, primeramente, y de hechos delictivos, donde está inmerso el tema de la corrupción. Tenemos ya un Departamento Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción que está ya funcionando desde el año 2013. Entonces, eh, tenemos el sistema disciplinario, tenemos nuestra Ley 101, tenemos los tribunales disciplinarios. Eh, es todo un trabajo que está desarrollando la Policía Boliviana, pero es importante también establecer de que no es una responsabilidad exclusiva de la Policía Boliviana. La Policía Boliviana es una entidad, eh, es una institución fundamental del Estado, que es la base para el desarrollo de cualquier Estado. Y eh, sabemos que los hechos de corrupción, fundamentalmente, en un, en un gran porcentaje, eh, son propiciados por el propio ciudadano que en lugar de eh, dirigirse a las instancias que corresponden para pagar una sanción, una multa, prefieren hacerlo en las calles, eh, generando y eh, en algún momento incentivando a la, a la corrupción del servidor público policial. Entonces, tenemos que trabajar también, eh, consideramos, eh, en todos los niveles del Estado, tanto el gobierno, la sociedad y la policía boliviana, para concientizar a la gente de que eh, tenemos que ser responsables de los actos que cometemos y eh, ir a la instancia que corresponde, no tratar de solucionar en el camino de una manera irregular algún alguna falta, alguna contravención que hayamos cometido, o algún delito. Hay una responsabilidad de ambos, pero me, me refiero a que eh, y, y eso lo vamos a ver constantemente, coronel, en el caso de los eh, de los temas de tránsito, por ejemplo, Exacto. como, como lo, lo que más se registra, pero hay una responsabilidad del efectivo policial, evidentemente, también. como también del que eh, pueda haber infringido determinada eh, normativa, entonces eh, es un, un tema hasta um, institucional y creo que va por, por es, todo es el ámbito. Es ¿no? es estructural es estructural, mm. por eso es que eh, la solución tiene que ser eh, eh, integral ¿no? De todos los actores dentro de, este, de esta problemática eh, Nosotros estamos trabajando, como le había comentado Gabriela Tenemos nuestro sistema disciplinario Tenemos el departamento de, de transparencia y lucha contra la corrupción Este nuevo departamento que va a ser el seguimiento de los casos Pero necesitamos del concurso de la sociedad también Es necesario y también de todas las instancias de gobierno Que puedan apoyar eh, todo este trabajo ¿no? Porque es... Eh, es un trabajo grande, es un trabajo complicado y que requiere de muchos recursos, tanto eh, materiales, eh, económicos como humanos, ¿no? de que tengamos la voluntad y la decisión de, de erradicar y de luchar contra la corrupción. Eh, muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad, eh, cuando conocemos de la noticia, queremos eh, precisamente conocer cuál es eh, el, el operativo, el trabajo que vayan a, a desarrollar como Jefatura de, Nacional ¿no? de de este control y fiscalización que se haga en tema de casos disciplinarios y penales. De verdad, sí. Teniente Coronel, muchísimas gracias por acompañarnos. A usted, Gabriela, muchísimas gracias. Siempre bienvenida. Vamos.